Susan Ferrer, cantar por amor a Eladia Vlázquez. La artista sigue su homenaje a la cantante y compositora de tango, esta vez, en el Teatro Bar de Cacho Castaña, Café La Humedad. Ha sido una mujer a la que le tocó batallar e instalarse en un mundo de hombres. Poder recrear a una de nuestras artistas más sensibles y emotivas de la música nacional contemporánea es para Susan Ferrer uno de los grandes acontecimientos de su carrera profesional. En efecto, la cantante lleva a cabo simplemente el Adia Blázquez, con dirección de Ana María Corés, Un recorrido con textos, datos biográficos, apuntes nostálgicos y 17 canciones del amplio repertorio de la cantante. Compositora y poeta que graficó como nadie el espíritu y la idiosincrasia del habitante de nuestra ciudad. La acompaña en Rodrigo Mercado, en bandoneón y Diego Mano, en piano. En este show tengo la alegría de recrear el estilo y la forma de pensar de Eladia en una suerte de acuarela donde se transitan diversas etapas de su trayectoria y vida personal. Ha sido una mujer a la que le tocó batallar e instalarse en un mundo de hombres, circunstancia que adquiere en los tiempos que corren un particular significado le cuenta la artista, emocionada. A diarioshow.com. Susan expuso además que recopilamos su manera de ver en distintas cuestiones de la mujer, su mirada sobre el país, las clases sociales y su proyección siempre solidaria para el abordaje de cualquier tema. También especificó Ferrer que desde su jerli natal. El Adia fue construyendo una identidad que a través de la música la vinculó a la poesía y a toda la problemática de Buenos Aires con sus universos y personajes. Susan Ferrer se presenta, además, el primer sábado de cada mes en el emblemático boliche de Cacho Castaña, Café la Humedad. Y también analiza la posibilidad de volver a realizar este espectáculo en la Sala Cabaret del Teatro Maipo. Por otra parte, tiene previsto cantar en la próxima edición del Festival de Granada. En tanto, la cantante prepara su nuevo disco, en el que compartirá dicho material, en formato de dueto, con intérpretes como Sandra Mianovich, Ligia Pirio, Karina K. y Luis Salinas, entre otras grandes luminarias de la canción nacional. Susan Ferrer, cantar por amor a Eladia Vlázquez.